o no seguían, acorde o no acorde. Y en vista de esa dificultad técnica, ADP y el Ministerio de Educación se consultaron mutuamente y decidieron suspender la prueba administrada hasta el mediodía de hoy con el compromiso de volverla a administrar al grupo que fue víctima de esa situación anómala en el proceso de administración del concurso. Por lo tanto, la orientación que damos es que todos tienen oportunidad de volverse a evaluar y que deben estar atentos a un nuevo calendario que se va a reprogramar. Así que no hay problema y seguimos atentos en la defensa de un proceso transparente, con rigor. Y esperamos que la complejidad de los ítems de, los, de, los, de las pruebas no sean una dificultad en el sentido de emplear estándares para los cuales los concursantes no hayan tenido oportunidad de formación. Todos los ítems, los niveles secuenciales y de complejidad de todas las pruebas deben estar contraídos a los niveles de formación alcanzados por el personal que se somete al concurso. Es lo legal, es lo legítimo y es lo responsable. Así es que llamamos a toda la población concursante a no desesperarse que estaremos atentos que haya un proceso fiable